Hey ¿qué dice la muchachada, como ya viste en la descripción del video, hoy te traigo los nuevos whatsapp con estilos de anime, y si me sigues de hace algún tiempo, sabes que soy bien otaku, así como tú, pero pero pero, si el anime no es lo tuyo y prefieres los dibujos clásicos o el cartoon que también están buenos, pues también hay estilos para ti, y si te gustan ambos temas, pues mucho mejor. Lo único que te pido que debes hacer es ver el video hasta el final, ya que leo todos los comentarios y veo algunos usuarios que no pueden instalarlo correctamente y se desesperan sin saber qué es lo que está pasando. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Y si prefieres otros temas no te preocupes, más adelante haré temas de películas, series, superhéroes.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 el cual te va a poder llevar a mi página donde vas a poder descargar directamente el whatsapp plus 9.00 desde mediafire y también podrás descargar todos estos temas de anime y también temas de dibujos y cartoon los cuales seguiré aumentando día a día y una vez que instalas solo llenamos nuestros datos, luego restableces tu copia de seguridad y ya podrás ver todos tus chats